Ya estamos preparados, listos ya, para vivir una tarde muy joven, como todos los miércoles. Una tarde de Arroba Joven, pero le damos la bienvenida a la conductora de Arroba Joven, Laura Domínguez. Hola, Lauri, ¿cómo va? Hola, Karina, ¿qué hoy? ¿Estoy más joven que nunca? Hoy es sí porque tenemos a un caliente. joven. <risas> hoy es porque tenemos a un joven. Gracias por lo que dijiste, me encantó. <risas> Buenísimo. Bueno, Laura, te dejo con tu Buen programa. Dale, muchas gracias. Bueno, una vez más en Arroba Joven, que es un programa para y por los jóvenes, lo tenemos a él, a Juan Ignacio Madeira. Y ustedes dirán, Juan Ignacio Madeira, hola Juan, Juan ¿y te puedo hola, decir Juanín? ¿Cómo estás? Sí, obvio, sí, como quieres? Como sí. se me antoje, ¿no? Bueno, sí. yo les voy a contar un poquito, Juan Ignacio no es de Pinamar, él nos va a contar de dónde es y por qué está acá, tiene apenas 16 años, cursa el cuarto año de la escuela secundaria. Y por qué está Juan Ignacio acá, la verdad que a mí cuando estaba leyendo, vieron que yo siempre cuento que soy una de esas que me meto en Google a la noche cuando me voy a dormir, y empiezo a chusmear las noticias, y siempre me cae alguien y me dice, chau, estos son, porque me apareció un aparatito ahí, y dije, estos chicos tengo que comunicarme con ellos, y acá está uno de ellos, Pues son mellizos ustedes, Juan Ignacio y Joaquín, ¿no? Así es, mellizos somos, hermanos. Bien. Juan Ignacio, contame, eh, ¿de dónde sos? Bueno, justamente, ¿qué haces? Nosotros eh, somos de acá, de Buenos Aires, eh, vivimos en Villa de Voto, eh, y nada, nosotros somos dos jóvenes programadores eh, de robótica, y yo en lo personal de inteligencia artificial también. Eh, y bueno, eso es más o menos todo lo que hacemos, somos programadores jóvenes, eh, y con grandes aspiraciones. Bueno, yo lo, eh, lo, por lo que fui leyendo, ¿no? en eh, lo que descubrí en, en Google, eh, creo que le hicieron una nota en Para ti, puede ser. Sí, eh, sí. Lo que ahí dice. Eh, bueno, ustedes apenas están en cuarto año y con 16 años nos tocó esta pandemia atravesarla. Sí. Y justamente por lo que veo, no fueron dos jóvenes que se quedaron en la casa haciendo la nada misma, ¿no es cierto? Tienen un proyecto y una ambición. Eh, ¿Cómo se inició no, no, esto? Que después no formamos es parte de la mayoría. ¿Eh? No, no, no formamos parte de la enorme mayoría, que bueno, se quedaban, está bien, todos hacemos las tareas, pero bueno, bien. todos están jugando todo el día a la play o a la comp. Y tratamos de sacar algo, rendir frutos con el, la cantidad de tiempo libre que uno tenía, ¿no? Eso está buenísimo. ¿Y esto, eh, ustedes tenían robótica en la escuela o por ahí no, metiéndose? Ya. Contame ojalá tuviéramos robótica en el colegio, sería buenísimo, es muy entretenido, muy divertido y aprendés muchísimo. Pero fuimos nosotros quienes individualmente eh, quisimos aprender acerca de robótica, y bueno, mediante cursos de programación, eh, mi hermano llegó a un curso de robótica, y yo le di una oportunidad, dije, vamos a aprender robótica, eh, a ver qué tal, vamos a ver qué onda. Y bueno, nos dieron muchísimo contenido, eh, aprendimos mucho y bueno, llegamos con la conclusión de que teníamos que hacer un proyecto que bueno, llegamos a, a formar esto, a construirlo. El es SDS, ¿no es cierto? Sí, sistema Pero de no me distanciamiento me social. No me te equivocas. Sistema de distanciamiento social. Bien, atrás de esto, obviamente, hay unos padres, que, que por lo que yo leí, este, ellos lo consultaron con sus padres, así que a esos viejos, un empujón y un abrazo enorme, virtual, oh, porque son verdad. parte de esto, porque sé que, que los incentivaron a hacer este sí. proyecto. Contame, ¿en qué se qué es el SDS? ¿Y ese cómo lo hicieron? Es el sistema de distanciamiento social. Eh... Tiene sensores, eh, los cuales a una distancia menor a dos metros, eh, está constantemente prendido en verde. Y Ese te... es, ahí está. Sí, este, el de acá, está constantemente bien. prendido en verde, y cuando detecta un cuerpo a una distancia menor a dos metros, vamos a poner por ejemplo acá, se enciende en rojo. Ajá, está. bien. Se pone en rojo y es así. Entonces la idea es que automáticamente la persona corrija su postura y se vaya atrás, a que vuelva a estar en verde. Por así o sea, sería, vos lo tenés en un local, en un, claro. en un local de gastronomía, yo me mostrador? acerco... Sí, claro, ¿no? vos te, está, lo ponés en un mostrador, sí, eh, sí. y si vos, te, vos estás atendiendo, se acerca una persona, eh, y si está muy cerca tuyo, se, se pone en rojo, eh, y la, la idea sería que la persona corrija su postura sin que uno le tenga que decir entonces eh, se va para atrás, y ya mantiene la distancia social eh, que se requiere. Bien, mirá vos, o sea que el bichito se lo pone en rojo, es como esto, el semáforo, ¿no? Exactamente, el semáforo. Verde pasa, rojo, te tenés ahí. Che, Ignacio, claro. contame, eh, ¿por qué se les ocurrió justamente, yo lo puse en, en, la, en la pantalla que, que compartimos hoy, Proyecto COVID, ¿no? ¿Pero por qué sí. se les ocurrió? Porque se les podría haber ocurrido cualquier otra cosa, sí. ¿no? tuvimos muchas ideas. Desde un tacho sí. de basura hasta una mezcladora. O sea, Ey. hemos tenido mucho, muchas ideas eh, para aplicar el proyecto, pero sí, sí. al final llegamos a cabo con que teníamos que mostrar una solución contra, eh, contra la pandemia, aparte con todo lo que estamos pasando, y con que suben y se acrecentan cada vez más los casos eh, Tratamos de pensar algo al respecto. Un proyecto que tenga que ver con, el, con una solución al COVID. Eh, entonces llegamos a la conclusión de que tenemos que, con sensores, eh, LEDs, dijimos, listo, tenemos que hacer un, el sensor de distanciamiento social. O sea, tenemos que programar algo que determine la, el distanciamiento entre las personas. Y llegamos Ajá. a eso. El diseño de la caja se encargó mi hermano, yo de la programación. La verdad que unimos habilidades... Eh, y, la, y pudimos cubrir las debilidades de cada uno qué bueno. eh, Y la verdad que fue un excelente trabajo en equipo con mi hermano Fue buenísimo Qué, li qué lindo eh, ¿Cuánto tiempo le llevó armar esto? Y tratar de terminar de pensarlo Fueron dos meses Aproximadamente fueron sí dos meses Que terminamos todo, absolutamente todo Y lo empezamos a producir Dos meses, claro, porque lleva un bosquejo previo y después ver todos los, los materiales y todo lo que se necesita. Claro, exactamente. O sea, así es. Y lo sí. presentaron, esto es producto de un proyecto que lo presentaron a, ¿como qué? Eh, era un proyecto eh, para finalizar el curso. Sí. Entonces, bueno, como vimos que estaba dando mucha fuerza y que a muchos le gustaban y decían, esto puede dar para más... Decidimos eh, darle un paso adelante Y empezar a presentarlo y a producirlo Así es okay, O sea que hoy está a la venta Sí, exactamente hoy está la venta. Bien, me encantó 16 años con un producto impresionante Me imagino que esto les va a llevar A hacer más proyectos en adelante No se van a quedar sí. ahí con esto que lograron, ¿no? Obvio, estamos pensando en modelos un poco más eh, ¿Cómo decirlo? Un poquito más complejos eh, en otras ideas, otras aplicaciones que se pueden hacer, evolucionarlo, hacerlo evolucionar. Eh, y bueno, la verdad que si uno está constantemente pensando en qué podría hacer para avanzar, o para hacerlo más complejo y mejor, obvio. Bien, esto los incentiva, como chicos, que, como, como adolescentes que son a esta repercusión. O sea, ¿qué está la venta y en qué lugares los podemos encontrar? Eh, nos lo pueden encontrar en nuestros Instagrams, que tenemos toda la información ahí. El mío es Titi Madeira, eh, y el de mi hermano es Joaco Madeira. Nos van a encontrar ahí. Y está en la página web. Eh, y a su vez está toda la información. Con, y no, por, puede ser que subamos novedades al respecto. Y sí, ahí pueden encontrar todo. Absolutamente todo. Bueno, eh, Juani... ¿De qué otra manera? O sea, esto le llevó dos meses la preparación, la preparación en sí para lograr hacerlo, el hacerlo específicamente, eh, en total, ¿qué otro tiempo le llevó? No? Porque esto llevamos de la pandemia desde el 20 de marzo, ya sí. estamos casi a, a fin de temporada. Casi en imagínate. ¿Cuánto? Estamos casi en diciembre ya. Claro. ¿verdad? ¿Y en total, cuánto tiempo le llevó hacerlo y ponerlo ya en mercado? Y eso será un mes, ponele, para empezar a venderlo, y sí. en el mercado, sí, ponerle un mes, un poquito menos de un mes, sí. Obviamente tuvieron el apoyo de los amigos, de la familia. Sí, sí. sí claro, ¿Sí? como no, tuvimos apoyo, mucho apoyo de amigos, familiares, eh, amigos de mi viejo, y la verdad que dijeron, esto puede ser muy bueno, se puede llegar a, a vender, se puede llegar a ser muy bueno, entonces... Denle un paso adelante y bueno gracias al apoyo eh, pudimos eh, dar un paso más a venderlo. Bien, v vos sabes que estas cosas eh, Juan y no vemos tantas cosas de los adolescentes, no tantos escritos, tantos eh, recortes que salen que los adolescentes están en este momento como con una cuestión psicológica muy fuerte por todo el, el tema de, de la falta de contacto con con sus compañeros, de la falta de sociabilización, de la falta de las clases y demás, por este tema que estamos pasando, pero vos sabés que es un referente muy importante para la juventud realmente. Ojalá eh, te esté mirando, mucha gente te esté escuchando, porque 16 años, este, el haber encontrado este desahogo, estas ganas de un sistema donde estamos pasando tan complicado para tanto los adolescentes, los chicos y nosotros también, eh, y haber encontrado este apoyo y este soporte, y haber hecho, haberlo hecho productivo, ¿no? ¿Vos sos consciente de, de que sos un referente muy importante? Realmente no soy consciente, me, todos me dicen lo mismo, pero no soy, me parece que no soy tan consciente y no caigo tanto a tierra como debería al respecto, pero sí. bueno, ya me daré cuenta de la magnitud de, de, bueno, de lo que uno pudo lograr con esto. Eh, a mí me encantaría que esto, yo te lo vi, lo vi en las redes, lo vi en, eh, ya te digo, googleando y jugando un poco con el celular. Y la verdad que estaría bueno que busquen una, me pareció importantísimo, mi programa es justamente para los jóvenes, mostrar eh, a los chicos de 16 años que se puede. Sí, y no. que no, no es solamente quedarse en casa con la Play. Ni, ni estar bajoneado por este momento, que estos momentos nos ayudan a descubrir cosas nuevas en, en, en ustedes nada mejor que mostrarte a vos y a tu hermano eh, para que nos demos cuenta que podemos despertar y, y hacer cosas que nos gusten descubrir, ¿no? claro eh, ojalá se mostrara en todos lados realmente para mí fue un placer tenerte acá en Pinamar eh, que esto no, se hola. ve en todo Pinamar y más allá de Pinamar, y bueno, nada, decirte qué otras cosas hacen, aparte, vamos a jugar un poquito con la vida tuya. De... Eh, mira, aparte de pensar en ideas, porque hay que me pongo a pensar en ideas y proyectos que podría realizar, eh, nada, programando, eh, sigo aprendiendo. Leo, leo libros acerca de... Leo Yo nunca pensé que me iba a poner a leer libros, pero sí, estoy leyendo Mirá, libros. buenísimo. Eh, superinteligencia, que es acerca de inteligencia artificial y aplicaciones. Eh, después, Estructuras o por qué las cosas no se caen, que es un libro más que nada orientado a la ingeniería, eh, que está buenísimo. Y sí, aparte de leer, bueno, aprendo, sigo programando, eh, y jugando, obvio, como no, tiempo libre, todo necesitan. Allá en, en Devoto, en Buenos Aires, en, están, este, ¿pueden salir, se juntan con sus compañeros ahora, tienen más apertura? En lo personal, no salgo mucho. Por no decir que he salido casi nada, es, he salido dos veces quizás en toda la cuarentena. Pero sí sé que hay mucha gente saliendo, muchos chicos, muchísimos chicos saliendo a la plaza y a la calle, y mucha gente en la calle. Eso sí, muchísimas gente. Bueno, eh, Ignacio, ¿ustedes tienen idea de, de seguir estudiando algo que tiene que ver con, con la tecnología? La, como, algo leía así, ¿no? científico o algo por el estilo, contame, después de que termine el sí. secundario. Sí, sí, nosotros eh, después de quinto año pensamos... Eh, bueno, yo pienso estudiar eh, Ingeniería en Sistemas, eh, y a mi hermano le gusta mucho y le llama mucho la atención la Ingeniería Mecánica. Pensamos ah, en los dos ley. que Sí, sí, la verdad que los dos eh, nos complementamos bastante bien con, con las dos carreras, y eso es lo que nos llama. Es, es para nosotros la, la carrera del futuro y lo que nos va a seguir incitando a cumplir nuestros, nuestros sueños. Perfecto, me parece genial. Si sí, había leído algo por el estilo que les gustaba eh, esa, esas carreras. Claro, ustedes están en, en Cava, ¿no? Eh, o sea que tienen quinto año. Nosotros acá en pinamá tenemos hasta sexto, ¿no? Es eh, diferente, Ajá. un poquito distinto. Es lo sí. mismo, pero un año más y un año menos en primaria. Eh, bueno, Juan Ignacio, yo no te voy a entretener más, este, pero me encanta, me encanta eh, que un chico de 16 años, seguramente hay un montón como vos, y seguramente Ajá. vos sos, sí, eh, el referente de otro montón de chicos eh, que hoy no, no saben cómo implementar su, su tiempo, ¿no es cierto? Eh, un mensaje a esos jóvenes que no saben implementar su tiempo de otro joven de apenas 16 años. Mira, yo lo que recomiendo siempre es buscar una motivación. Buscar una motivación, algo que te motive para vos eh, avanzar, querer cumplir tus cosas y... Dar un paso más a cumplir tus sueños. Eh, es encontrar la motivación. Todos tienen ambición, pero lo que no muchos tienen es la motivación. Algo que te levante todos los días para seguir haciendo lo que haces. Eh, eso es lo que yo recomiendo, buscar un referente. Alguien, alguien que tengas ahí arriba, que vos lo mires y, y quieras aspirar a hacer eso. Eso es lo que hay que buscar. Me dejaste sin palabras. Me dejaste <risa> sin palabras porque realmente lo que pensamos mucho eh, eh, lo que piensan muchos de levantarse todos los días con, con una motivación un proyecto en la cabeza para seguir adelante ¿no es cierto? Los adultos, aunque no lo quieras creer, eh, tampoco lo tenemos que perder. Eh, sí. Así que Juani, eh, pon en alto ese gran triunfo que tuvieron con tu hermano gracias por estar hoy acá en Pinamar, para la gente de Pinamar, gracias por estar conmigo en arroba joven, por ser un joven más si te voy a servir, la batería es... no. y Perdón, la... Oh, no, no, son cosas que pasan, bueno, eh, ah. te dejo ya, se nos acaba el tiempo y se nos acaba la batería, así que Juan Ignacio, Bien. millón de gracias por estar, te felicito, no, los felicito. A ustedes, muchas gracias a ustedes por el interés y por llamarnos, sobre todo. Y sigan adelante, métanlo por todos lados, se tiene que conocer lo que hacen, sí para ser este, vistos por todos, eso es muy importante. Gracias Juani, y me llevo esas palabras que, decí, que dijiste, para todos los jóvenes levantarse todos los días con una motivación, para poder ser, ponérselo allá arriba. Chau, hasta la próxima, hasta el próximo Bye. miércoles con Arroba Joven, y nos vamos con Juan Ignacio Madeira, y un beso a tu hermano Joaquín. chao chao chao